Para continuar con el video anterior, si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba. Una de las razones por las cuales también se, se lleva a cabo este reseteo es que hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Muchos de los humanos que estamos acá es tanta la masa crítica negativa que el sistema energético o la malla de energía del planeta tiene que reestructurarse. No es fortuito que debido a esto hoy hayan múltiples volcanes alrededor del mundo que se están empezando a activar y toda esta energía empieza a reactivarse y eso está hablando de que la tierra está cambiando y que los seres humanos tenemos que cambiar. El segundo punto que hay que entrar a mirar es que hay que resetear el sistema financiero en el cual creemos totalmente pero en últimas no tiene ningún tipo de valor. Te pongo un simple ejemplo, a finales del 2019 y principios del 2020, la deuda del planeta alcanzó el 322%, tú te ganas 100, el planeta está debiendo 320. Es un sistema financiero que es completamente impagable, insostenible y que eso lo único que está haciendo es esclavizar a la gran masa de la humanidad. Por tal motivo, el sistema financiero actual debe reiniciarse, debe resetearse y hay algo que la gente no está teniendo en cuenta. Una forma de reiniciar el sistema es a través de los conflictos bélicos o las guerras. Pero si analizamos este reseteo el que estamos viviendo hoy, se está llevando a cabo de una forma, digamos, menos violenta. Es decir, se está realizando a través de una enfermedad que nos está teniendo en casa, pero no hay una confrontación bélica, si analizamos es una forma de resetear el sistema donde todo implosiona de una forma muy sencilla y menos sangrienta. El tercer punto que hay que tener en cuenta es que el sistema financiero actual al ser basado en un sistema netamente en deuda, nuestros bienes en los cuales sustentamos la riqueza están supremamente inflados, es decir tienen un valor que no es real y cuando hay un reseteo las cosas deben de tener una curva descendente para que regresen al valor real es decir lo que realmente cuesta hacer ese bien y en lo que realmente debería venderse ese bien por tanto el ajuste que se está llevando a cabo toca tres ítems uno el energético que tiene que ver con la conciencia humana dos el financiero que es la forma como hemos elegido transar tres el que los precios de nuestras cosas van a valer lo que deberían valer. No van a tener un valor netamente especulativo. El sistema financiero actual hace cualquier cosa menos ayudar a que las personas se conecten con la verdadera razón de estar en el mundo. Es decir, con su propósito, con lo que su alma vino a desarrollar. Y esa es otra gran razón para que el sistema se resete completamente. Recomendaciones que te puedo brindar todo este tiempo que estamos teniendo. Úsalo para replantear tus valores en los que has fundamentado tu vida. Porque realmente un reseteo lo que nos invita a eso es a conectarnos con lo que realmente importa. Conectarnos de corazón a corazón con las otras personas. Y en un momento de reseteo es donde más debemos de abrazar, besar y compartir con las otras personas. Te quiero hacer una pregunta. Déjame aquí abajo cómo quieres empezar a vivir esta vida nueva que el Universo nos está dando para poder volver a construir una vida que valga la pena recordar. Si te gustó esta información, envíasela a todas las personas para que juntos, tú y yo, ayudemos a este planeta a elevar su conciencia y podamos, de la mano, construir una nueva realidad que se centre en el espíritu de la persona, en el propósito de la persona más que en la esclavitud, como lo ha hecho el sistema actual hasta el momento. Y recuerda, desde lo más profundo de nuestro corazón, vibrar consciente Chao, te deseo un maravilloso día.